En los últimos años muchos sectores se han volcado en su digitalización, especialmente impulsados en el último año por la pandemia. Uno de ellos ha sido el de la salud, donde las consultas telemáticas se han vuelto más que comunes, especialmente en la sanidad privada, donde se está atendiendo a la telemedicina. Estos sistemas no siempre son accesibles a los pacientes ni fáciles de usar. Con esta premisa, una pequeña empresa desarrolladora de aplicaciones a la mesa ha lanzado al mercado Cori, una aplicación para pacientes con diabetes. Para conocerlo un poco más, hablamos hoy con Asier Morato. Rachel león bienvenido a Enredando. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Primero de todo, Asier, eh, ¿en qué consiste exactamente la aplicación? ¿Qué va a encontrar el, eh, el usuario en, en Cori? Bueno, Cori funciona un poco como si fuese un, una especie de diario digital. Entonces... Eh, la premisa es que bueno, hay varios tipos de factores que, que alteran la glucosa de, de una persona con diabetes, como puede ser pues, obviamente la, la comida, eh, si ha hecho deporte, si está enfermo, si se encuentra estresado, eh, si se ha tomado la medicación, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Cori lo que hace es recoger todos estos datos y los analiza de forma conjunta para que el paciente pueda tener la foto completa. Entonces esto es un poco distinto a lo que hacen otras aplicaciones que quizás pues, se centran mucho en la parte de nutricional o en la parte del deporte o, por ejemplo, si son las aplicaciones de, de los sensores de glucosa, pues solo en la parte de, de glucosa. ¿Cómo surge la idea de hacer una aplicación tan amplia eh, orientada a los pacientes con diabetes? Bueno, yo personalmente soy diabético desde los, desde los 14 años y bueno, ya, ya tengo 28, o sea que ya llevo unos cuantos. Y, y durante la pandemia, eh, pues bueno, uno de los factores de esos que te comentaba que alteran la glucosa es el estrés. Entonces, bueno, fue para mí un mes bastante pues movido y yo creo que para todo el mundo, ¿no? Entonces mis valores de glucosa se dispararon bastante. Y bueno, era un momento en el que era muy difícil pues conseguir cita con el endocrino porque el, bueno, la sanidad estaba prácticamente saturada y claro yo sí que contaba con unos biosensores que lleva repartiendo aquí de hecho, desde hace bastantes años y se colocan en, en el brazo sí. y miden la glucosa pues prácticamente 24 horas al día y claro yo tenía todos esos datos pero no era capaz de entenderlos ¿no? esas aplicaciones pues sí que se centran mucho en el momento no pues ahora tienes 120 de azúcar vale pues estás perfecto o yo qué sé estas últimas 8 horas pues has estado bien pero el ver la foto completa, el ver un poco, pues dónde estás fallando, el sabes, el, el analizar exactamente qué es lo que puedes mejorar, pues lo pone muy difícil porque al final o, o tienes que ser una persona, pues ya no solo que conozcas tu diabetes o, o que te sepas manejar, sino que realmente conozcas un poco pues todo, los, todo, todo ese tema que pues que conocen los endocrinos uh -huh. o claro dedicarle muchísimo tiempo y nosotros pues vimos que ahí había como un nicho, ¿no? una aplicación que realmente fuese sencilla, que se adaptase al paciente y sobre todo que de un vistazo pues le permitiese entender, oye, mira, pues, joder, es que los domingos estás muy alto por las mañanas, pero es que, claro, eh, es por culpa de que los sábados, cuando sales a cenar por la noche, pues comes te comes una pizza y, y al final le arrastras todo ese azúcar alto durante todo el día. <coughs> Hablabas de eh, los biosensores, sí. entre ellos los que reparte hecha mm, me imagino que como en muchas otras cuestiones hay de todas las marcas y colores eh, posibles, eh, y sí que habéis hecho un, un esfuerzo, un, un intento, digamos, por eh, integrar los datos de los biosensores dentro de la aplicación. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, ha sido un poco un trabajo un poco difícil, porque no todas las eh, empresas, bueno, todas las farmacéuticas están, pues, tan abiertas a compartir esos datos, ¿no? sí. aunque sean del paciente es como que los tienen medio medio secuestrados para ellos. Entonces, eh, bueno, por ejemplo, hay una, una farmacéutica que, bueno, sí que nos eh, teníamos la integración ya hecha y la tuvimos que retirar porque no, no nos dieron permiso, pero bueno, por ejemplo, por otro lado hay, hay otra que es eh, Dexcom, que es todo lo contrario. Eh, tienen una tecnología abierta para que cualquier desarrollador pues, pueda usar esos datos y sacarle provecho, ¿no? Porque al final ellos entienden que cuanto el más valor tenga ese dato para el paciente, pues también más valor tienen esos sensores. ¿Habéis tenido que hacer mucha ingeniería inversa en este proceso o ha habido mucha ayuda por parte de, de, las, de las farmacéuticas? Bueno, en el... El caso de los que tenemos ahora integrados o los que vamos a lanzar en las próximas semanas que es en el caso de Dexcom que te comentaba sí. y luego, por ejemplo, con la aplicación salud del teléfono que hace un poco de hub de datos de salud ha sido bastante sencillo porque hay bastante información en Internet y bueno la documentación que tienen es excelente y luego, por otro lado, pues está la parte de la que tuvimos que quitar que en ese caso sí que fue un poco pues ingeniería inversa tampoco mucho porque gracias a... Pues una de las cosas buenas que tiene hoy en día Internet es que hay comunidades de todo y lo cierto es que la comunidad de, de gente que investiga estos parches o, o busca cómo sacarles más provecho pues es bastante bastante extensa. El paciente que descargue vuestra aplicación y se ponga a usarla, ¿qué es lo que, qué es lo que va a ver? ¿Qué datos además de ese nivel de azúcar le van a servir para su día a día? Bueno, como la aplicación al final recoge los factores más importantes, ¿no? Obviamente la, la glucosa es importante, también tenemos la parte de la medicación, como puede ser la insulina, ¿no? Las, las dosis de insulina y a qué hora se administran y luego también está la parte de la comida que es muy importante ahora en un principio solo registramos las raciones pero nuestra intención es eh, registrar todo el campo de, de nutricional porque yo por ejemplo hace unos pocos meses he cambiado de dieta y el pasar de una dieta pues con bastantes menos grasas que generalmente la, lo que es las grasas no tiene mucho que ver con, con el azúcar pues sí que ha tenido un, un impacto muy positivo uh -huh. y luego también pues eh, obviamente está la parte del, del deporte eh, pues la que hora se hace la actividad, se ha tenido eh, distintos tipos de distintos grados de intensidad y por supuesto los, los síntomas, ¿no? Eh, por ejemplo, pues cuando tienes fiebre o estás muy estresado o te encuentras cansado, pues eso también afecta la glucosa, obviamente. Uh -huh. eh, Lanzasteis la aplicación, si no recuerdo mal, el pasado día 9 de noviembre para ellos, para ¿habéis tenido ya algún feedback de usuarios? Pues eh, sí, la verdad, el, la aplicación se lanzó, el, como dices, el, el día 9, pero desde a finales de abril, creo, más o menos, eh, tenemos una beta pública en la que han participado más de 150 personas, entonces, eh, pues bueno, al final nos ha servido un poco para diversificar, ¿no?, porque nosotros, pues yo, por ejemplo… Una, bueno, una de las cosas que solemos decir es que hay, no, no hay dos personas que vivan la diabetes de forma similar, ¿no? Entonces, al final, eh, pues yo como diabético eh, tenía en cuenta pues, ciertas necesidades y al final todo este periodo que hemos estado pues recogiendo feedback de 150 personas muy distintas, pues nos ha ayudado a hacer que la aplicación pues sea mucho más abierta y que se ha a todo tipo de, de diabetes. Uh -huh. eh, ¿La habéis lanzado en inglés y en castellano? ¿Tenéis previsto lanzarla en otros idiomas? Eh, sí, ahora mismo le estamos enseñando francés, que bueno, va, va un poco con un poquillo de retraso, pero bueno, es, es buen alumno y bueno, nuestra intención al final es pues un poco también un poco el mercado asiático, que entendemos que bueno, también puede tener bastante interés, pues, eh, pues igual quizás añadir idiomas como chino o japonés, que bueno, de hecho nuestro primer cliente de, de pago, no usuario, eh, fue japonés, entonces pues bueno, eh, creemos que por ahí también podemos tirar. Uh -huh. Eh, no hemos mencionado la, la empresa, la, el proyecto que está detrás de, de esto, que es eh, Chuby Apps, que lo formáis Patricia Bedoya y tú. Eh, entiendo que en este momento estáis volcados con esta aplicación, pero ¿tenéis alguna otra en mente o eh, para futuro? Bueno, eh, de momento estamos muy centrados en, en Cori, que al final, pues eh, ya te digo, de momento es un, nosotros entendemos que lo que hemos lanzado es la, la, la peor versión de Cori, porque queremos mejorarla, ¿no? en, los, en los próximos meses de forma sustancial. Entonces, bueno, en ese sentido, vamos a dedicar bastantes recursos, porque al final joder, un tipo de aplica, este tipo de aplicaciones, pues para la persona que lo usa es un, una gran inversión de tiempo y de esfuerzo, ¿no? Porque al final metes muchos datos y luego cambiarte es un poco difícil. Pero bueno, sí que tenemos alguna otra idea. Bueno, también hemos estado un poco ocupados con, con desarrollos para terceros, que también, pues bueno, le hemos estado ayudando pues, a hacer aplicaciones móviles a alguna empresa de Donosti, por ejemplo, y uh -huh. bueno, por ahí van un poco los, los tiros. Uh -huh. Pues eh, ya para terminar, recuérdanos eh, dónde y cómo se puede descargar Cori. Bueno, pues si tenéis un, un iPhone o un iPad, eh, lo que podéis hacer es entrar al, al App Store y buscar Cori, que se escribe C-O-R-I Latina. Uh -huh. Y si tenéis Android, pues bueno, podéis entrar a nuestra página web y, y suscribiros al newsletter y en los próximos meses, pues os avisaremos cuando esté disponible. Perfecto, pues eh, Asier Morato, muchas gracias por estar con nosotros enredando y por contarnos eh, sobre esta aplicación tan interesante, Cori, dirigida a los pacientes con diabetes. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Podcast, videojuegos, entrevistas y actualidad tecnológica lo tienes todo en www.enredando.net